seguimos aquí en los Osobrosos. recuerden que tenemos nuestras líneas abiertas el 809 725 0505 y el whatsapp el 829 451 2820. bueno vamos entonces con la materialista seguimos hablando de la materialista que después de su participación en la casa de los famosos el reality show de telemundo pues sigue Siendo de qué hablar y sigue siendo invitada y bueno, sigue generando noticias. Y regresa a la República Dominicana, Eurimatos le regaló un vehículo y anunció su fecha de la boda. Así que la cantante urbana, la materialista, eh, sigue siendo invitada a los diferentes espacios de la cadena Telemundo. Luego de que saliera a la casa de los famosos tres, eh, durante la entrevista en, la, eh, en el programa Las Casas Telemundo la intérprete de las chapas de Vibran, que Vibran, reveló que planea casarse a fin de año con el empresario y productor Eury Matos. A su llegada al país y pisar suelo dominicano, Yameiri Infante Honoret recibió emocionada la llave de su nuevo vehículo, un Mercedes Benz, aparte de que también fue recibida eh, por el público que... Se congregó, un pequeño público que se congregó en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Aparte también de que videos eh, momentos antes pues dio eh, unas declaraciones agradeciéndole a la gente por el apoyo recibido. Vamos a verlo. Pinto. Hola, mi gente hermosa, todos mis seguidores, todos mis fans, todos, todos en general, de verdad, gracias, me siento feliz, me siento dichosa, me siento llena de gratitud hacia ustedes por el apoyo que me han brindado todos los latinos en general, en todos los países que se unieron, no importa si estaban en su trabajo o en su casa, se mantenían ahí activos conmigo 24-7, viendo de verdad a Yameiri, amándola en cada momento, en los momentos de alegría, de tristeza, de enojo, en todo eso, de verdad, gracias por el apoyo, porque sin ustedes yo no estuviera aquí, y aunque yo sé que muchos añoraban ese primer lugar, no lo tuvimos, pero los tengo a ustedes, que para mí me dura eso, me va a durar toda, toda, toda la vida, así que un beso grande desde mi corazón, los amadoros, gracias, muchas bendiciones. A todos, a todos los latinos en general. La, esta Materialista Family sigue creciendo, pero un montón. Ahí está la Materialista, como ya les contamos, agradeciendo el apoyo recibido por... Eh, la gente en la Casa de los Famosos y recibida aquí en la República Dominicana con Mercedes Ben incluido por parte de su casi esposo, o sea, su prometido, el señor Eury Matos. No, esto hay que aplaudirlo hay que celebrarlo porque es un, aunque ella no haya ganado, no, eh, llegó a ser finalista y eso hay que aplaudirlo porque fue un paso más, no como artista urbana, sino como. Como figura. Como figura. Eh, del espectáculo y, claro. y, y estuvo mucho tiempo ahí donde hubieron más personas internacionales conocidas que la eliminaron primero que ella sí. ya ella está ganando y qué bueno que la recibieron de esta manera eh, yo pienso que también el gobierno debió eh, no se va a mandarle un perico ripiado, <risa> Claro, sí. el baile folclórico. Sí. Sí, porque eh, eh, lo, eh, ella lo hizo fuera de aquí, representando a República Dominicana. Aunque a muchas personas no les guste su participación, pero no eh, una papeleta de dos para caerle bien a todo el mundo. ¿Me entiendes? Claro. Y, eh, eso está bonito. Está bonito que la materialista... Yo lo que quiero es que ella suelte la música ahora y se ponga a buscar la novela. Ahí ah, ahí claro. sí ella va a solidar, eh, O sea a concretizar ya el éxito cuando ya claro sí. llegue a ser una actriz eh, bien reconocida a nivel internacional. La gente de Telemundo que siempre tiene proyectos de novelas y de series, eh, la tienen que tomar en cuenta seriamente para que pues aparezcan algunos capítulos de una serie de, o de unas novelas, qué sé yo. yo. ¿Ellos hacen la cosa esa de narco? Eh, Néstor, ¿Eh? ellos siguen haciendo las novelas de narco. Sí, la novela hay cae las bien, eh, ahí cae bien ya narcos novelas. <ríe> Eh, si acá que no, llega no, no, no es eh, el mejor género, ¿verdad? Sí, o sea, pero que punto por punto vista, se empieza, o Colombia que vaya, o la vimos no Venezuela haciendo... Sí. No, no, no, sí, no eh, hay producciones que se hacen en Colombia, que se pasan por Telemundo, entonces también la pueden tomar en cuenta. Claro. Vamos a ver, pero lo importante aquí, ya, ya mire, está aquí en el país, ya obviamente viene el materialista Exacto. Le conozco, ahora, ahora, ahora le conocen el nombre, ya me iré. Sí, ahora viene el Mediatour Nacional. Ahora, si, si la gente se causó de la materialista a nivel sí. internacional, ahora viene el Mediatour Nacional. Prepárense. Que prepárense para ver el Mediatour que va a ser en todos los medios de aquí de República. Dominicana Que le sale villaló en todo el, todos Así los programas. Que, exacto. Sale. Así que, que no se sorprendan y porque vamos a seguir hablando de la materialista. Ya viene la boda, prepárense. Para claro. todo lo que va a venir. Eh, publicaciones, chismes, eh, rumores. Eh, y, por supuesto, conociendo yo a la materialista, de seguro va a ser lo último esa boda con Eury. Eh, claro. Yo como la boda del Alfa, que sabes que fue lo último en ese tiempo, eh, en el 2021 no se casó el Alfa, ¿verdad? Me recuerdo yo. Pues así prepárense para ver la boda de la materialista con Eury en el 2023. Vamos a hablar diciembre entero de eso. Prepárense. No, ¿y a usted que le gusta, Villalona, esos canes, lo es, que es, es, es, toda esa boda y todo el manejo. ¿Usted puede a mandar allá a Manauri para allá? Ay, madre mía. Claro, cubrí eso. Es que usted me lo quiere dejar aquí a Peluche. Mande a Manauri para allá, eh, vestido de mamé lumínico. Saluda al mejor fotógrafo que hay en este país, Manauri. Gracias. Peluche, gracias. No, lo confunden con Amé, allá sí si va. Vame <risa> tú estás con el tráfico aquí de vale parking vale parking vale no no yo soy fotógrafo